Yo decía cuando antes de la, antes de la sí, qué grande. antes de irnos a la, a la, a la entrevista con, con, con Flores, yo le decía que por qué los dominicanos tenemos que agradecerle al chivo, ¿Por qué? bueno porque el chivo es el único alimenta. animal que alimenta pero también suena después de muerto. Sí. Se el tambor? <risa> la tambora, y la tambora es la base fundamental anima, del merengue. Y este es un pueblo merenguero. Este es merengue. este es merengue. Oyel ahí, saludos Oye, no a Willy Hierro. que siempre Sin ese ritmo, no hay merengue. Sin ese ritmo, <risa> no hay merengue. Entonces, <risa> tenemos que agradecerle al chivo, señores. Yo quiero que me vayan colocando <risa> Muy en pauta buena, la carne de chivo. Una, un merenguito del conjunto Quiqueya que está cumpliendo 46 años Ay, de su sí existencia. Van a hacer un espectáculo del aquí en el país, no sé dónde. Mañana en Puerto Plata, en el anfiteatro. Y, caraca, y, sí, sí, sí, y nos caraca, escribe Willy caraca, Hierro, que hoy se celebra el Día del Músico, a propósito. De verdad. Vamos a conectar con WhatsApp. Felicidades. Venimos acá. Día de Santa sí, Venimos con Sócrates, Sócrates. Día de Santa Cena. Miguel, tu tema? ¿Tu tema? <risa> <¿Quieres> que... <risa> Miren, el, el antes de ayer se produjo nuevamente un cambio en la comandancia de, la, de esta región nordeste. Se fue un general. Comandancia. General Olivense. Y llegó... Otro general, general Alberto... el general Eddie Alberto... Eddie Alberto, ¿qué se llama el general que llegó? Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. ten, ten. dos veces ten. Eten, eh... ten. ten. Uh -huh. Como a veces los asuntos que tienen que ver con la seguridad no forman parte de la cotidianidad de los programas. Y tomando en cuenta la dinámica de una ciudad como San Francisco de Macorís, uno está obligado a preguntar, si es lo que yo quisiera socializar con ustedes, qué es lo que nosotros como ciudadanía, como pueblo, podemos esperar o pedirle a un general cuando llegue a la plaza. Que enfrente a la gente que anda asaltando en la calle, quitándole motores a la gente, quitándole motor a las mujeres, que enfrente a los puntos de droga que enfrente el asunto de los contrabando que se hacen a cada momento y para cualquier lugar, que enfrente los sitios por donde entra la droga San Francisco de Macorís, que haya más eficiencia en la captura de los ladrones, que es una tarea pendiente de la policía y de la justicia, uno a aprenderlo y otro a castigarlo. ¿Qué es... Lo que nosotros podemos esperar de un general en San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que hace un general cuando viene a San Francisco de Macorís y se va? Y usted mira para los lados, mira para otro y dice, pregunta. ¿qué pasó? Eh, ¿Se produjo alguna transformación? ¿Se produjo algún cambio? Mira que ¿Qué siente. nosotros podemos esperar de los generales? Muy buena pregunta, Sócrates, porque siempre escuchamos que cuando llega un general nuevo... Eh, dice que va a continuar, por ejemplo, el de ahora dijo que va a continuar haciendo eh, los trabajos que han tenido resultados positivos del antiguo. Dijo que va a barrer la casa primero. Que sí, también utilizó, eh, eh, o sea, re se refirió a eso, pero como que conocer eh, los proyectos o las iniciativas o, de o sea, como puntualizar vamos a trabajar en esto, esto, esto esto, como que al menos yo, y tal vez Amado ahí puede eh, colaborarnos mucho o sea, no, no conocemos o no escuchamos de manera específica eh, los planes que tienen o que tiene un general cuando llega a, a los pueblos, cuando los cambian. El problema de, no, de nuestro país en ese sentido es el siguiente. Cada general es un plan, sí. un plan particular. Sí. Y cada quien hace lo que entiende que debe de hacer, lo que más le convenga, lo que más le conviene para su carrera eh, muchos generales entienden, o muchos oficiales entienden, que venir a San Francisco de Macorís es una especie de castigo. Sí. Y entonces vienen preparados con, si son, si son fuertes, vienen más fuertes, o sea, si son mano dura, vienen uh -huh. más duros y si son medio flojones, aprietan uh -huh. la mano. Sí. Entonces vienen con esa visión, vienen con esa creencia. Sobre todo si no han estado aquí otras veces. Eso por un lado. ¿A qué se debe eso? Al hecho de que no tenemos ni nunca hemos hecho un plan de política criminal. Sí, Porque el tema aquí, la política criminal lo que busca es la prevención, control y prevención del crimen. Y para prevenir el crimen hay que hacer trabajo de prevención y hay que tener una serie de herramientas y una serie de elementos que deben ser parte de ese programa. Y... Controlar implica que una vez producido el fenómeno criminal evitar que cobre mayores eh, eh, magnitudes, la, ¿no? la, la policía hace trabajo de prevención. Sí, ese es el trabajo. ¿Cómo lo aplica? O sea, pero ese. cómo lo hace, porque es no no puedo bueno, captar. La vigilancia, atrullando, atrullando, la vigilancia la, El patrullaje la su su relacionamiento con las comunidades. No. Ah no, perdón, <ríe> no no <ríe> los los de de de no, los tres, no de no de no de no de no de no no Carolina, tú sabes bien lo que dijiste. ¿El es cómo? No, no, no. La de pe ¿El peaje, peaje en los puntos de droga? No, no, no. Carolina no, no, no, no, no, no, no, no, tiró duro ahí. La a las que revisiones en puntos que se hacen. Específicos en la salida, de la ciudad. De la salida, sí. A esas es que, ¿No que se claro, hacen. Son legales, están en la ley. El código Mira, procesal lo permite. Sí, sí, claro. La, el, simple, el simple hecho de ver a un uniformado caminar por las calles se siente resguardado por donde caminan. Tú ves que hay ruta por San Francisco, el área comercial. Y, y los deltas, los de los motores... Realmente eh, hace una sentir sensación, una ¿verdad? sensación Y esa es una labor okay. de preventiva Si hay un conflicto durante el trayecto Ellos se detienen, tratan de resolver el asunto Que son de las cosas de la policía social que debe Pero la existir. gente que nos escriba o nos llame Para ver qué sienten ellos cuando se habla De la seguridad eh, policial De los trabajos que realiza el general O los generales que vienen O sea, qué piensa la gente, qué usted okay. opina Cuando llega un general nuevo, qué usted espera Eso lo, lo ¿Qué va a pasar? ¿Qué se ha nada o sea, no, está, es que en el que aire tenido, lo que van a venir, porque no por ejemplo que... Que cuando nosotros hablamos de que hay sectores a los que no se puede entrar a una determinada hora cuando nosotros valle? hablamos de que hay sectores que desde las 6 de la tarde ya están vendiendo droga cuando nosotros hablamos de que hay puntos de droga que no se pueden abrir sin permiso de que se yo que eso no son solamente denuncias, son cosas que se le han hecho reportajes, que se le han hecho sí. de todo, vecinos que han ido a quejarse, gente que, que ha salido acreditado que la policía va, por ejemplo, a tirarse y lo llaman, sí. porque tienen gente infiltrada dentro de eso. Entonces, ¿qué nosotros hemos corregido de todo eso? El, el, el, el, el que hablábamos estos días, el informe que ofreció a través de una investigación el director de... De casa, de casa Abierta me parece que fue uh -huh. donde decía que para poner un punto de droga, él iba a hacer la pregunta a Ramón pero no quise llevarlo para allá, se necesitaba la, la aprobación de la policía que si no era así no, Ahora, no, no, no operaba Eso es de lo que siempre ha entendido que las instituciones que, que operan en el Estado Dominicano como parte del sistema de seguridad y en este caso la policía no es una, no es un es, no es perfecta pero hay hombres y mujeres que desenvuelven, se desenvuelven en esa área a veces yo me abstengo de, de la crítica directa como que todo está perdido hay eso no, no, pero hay las polic policías que lamentablemente se pueden identificar en distintos puntos del país que a la vez crean una especie de, de aura y que todo el mundo sabe que operan bajo ¿Eh? por ejemplo, ¿eh? por ejemplo. Olive, Ahora, Oliver. No, ¿Qué, no? ¿qué pasa que tuvo una participación aquí que nosotros sí, tenemos Israel. muy Pusa buen muy, muy bien y, muy pero, pero, ¿qué, pero qué, qué pasa la gente, con la policía? ¿qué pasa ahí, con la policía? Con la policía pasa que es un estamento con una serie de males de taras, de taras digamos, ahí, creado. Sí. Esas difícil. taras. Tú llegas esas ahí taras. queriendo resolver y te choca con las... Te chocas con una sí, pared sí, pan, sí, sí. y te das cuenta de que bueno, no, hay cosas que no se pueden resolver. Tú sabías que el actual incumbente nuestro, ten tuvo una situación por esas paredes y esas taras queriendo hacer y se vio involucrado en una situación eh, chismosa, sí, sí. que finalmente lo tuvieron que reponer por mandato de un juez, sí. porque fue injusto sí, sí. y se destapó, incluso él se restableció en la policía y tiene funciones desde entonces. Porque hasta, tú sabes hasta lo que crea un problema para un jefe policial, que se vea perfilar que vaya a alcanzar la jefatura <risa> pronto va a ser jefe de la policía. es así que le cae como la cosa ustedes dicen que lo, que lo que pasó en Santiago entonces fue preparado lo algo así a, parecido parecido a eso aunque tenía ya parece que se dejó llevar de las deleidades la de la vida de, de la que de, ¿De las la, deleidades de la vida de la vida de ponerse contento pero con no eso. creo que sea un hombre de mala de mala compostura pero entonces el, el, el, el, el, el, la pregunta quizá esencial es esta ¿La policía y la DNCD tienen competencia dentro del ámbito de los puntos de droga en San Francisco de Macorís? La policía no. Tú que andas la, en la calle. No, ella? yo entiendo como que la policía no. Porque no, es como si... la policía o si sea, no. Ellos trabajan como en conjunto. Pero ¿cómo que la policía no? Porque no. Si hay un departamento eh, eso de eso. Eso es como una La, juega de la que te siento sí. medio. Sí, sí, depart... ¿A qué, qué se refiere eh, usted? O sea, a la, a la, a la policía y la DNCD tienen jurisdicción sobre los puntos de droga en San Francisco de Macorís. Sí, sí, sí. Sí, porque hay una, que... hay una, no, no, hay no una pero posición. no me digas jurisdicción legal, yo digo fáctica Fáctica sí Fáctica pero... sí, pero legal no ah. Pero, pero dile, amado, porque no, necesitamos orientarnos No, no, espérate, espérate, ¿no? dime La diferencia Es que yo estoy diciendo Fáctica sí, ¿Qué? pero... De, no, no de, de, legal, legal sí, pero fáctica no. Pero, no, no puede, pero espérate, entonces. el, el no contra, nar... se con contra, nar... Nar... contra no, narcóticos aquí se, hecho, es no una va. de las a, lo de lo las cuestiones dice. que yo he tenido siempre, ¿Qué? que nunca debió de restablecerse cuando ya existía un órgano que era el que iba a hacer fáctico. Nadie está hablando del asunto del legal. Del eh, hay eh, hay el práctico. Buenos días. Adelante, buenos días. Ahí está Pacheco, para todo. Muchas gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Pacheco? Pacheco. No profesor jubilado, tengo tiempo para ah, sí. y capacidad para debatir también en cualquier tema. Te vamos, invitar, te vamos a invitar, te vamos a invitar. ¿Sabes que yo soy alumno de Amado y compañero de Sócrates? Sí, así es. Adelante, profesor. Un gran de grupo, al problema sí, de en San grupo. Por ejemplo, uno de ustedes hablaba sobre la competencia que tiene la DICAN, no dijeron el nombre, la DICAN y la DNCB. Sí. Entonces, es cierto lo que dice Amado, que cada vez que viene un general, quienes si están incrustado en el negocio de la delincuencia en las diferentes regionales de la policía, tienen recelo porque no sabe con qué va a venir, porque le va a quitar... Su chamba, ese es el punto. Entonces, el general lo que Entendido. hace es que acomoda en su espacio la estructura que él quiere poner a funcionar Entendido. a su servicio. Sí. Porque si una vez se dijo que había 122 mil puntos de droga, era porque la DNC lo tiene contabilizado sabe dónde están y quiénes son sus propietarios? ¿Y cuánto y pagan? El mecanismo de acceso de la droga a que tienen ellos. Eso es terrible, es terrible. Pacheco. Por qué? amado, se da Pacheco. algo temático? Ajá, Pacheco. En los puntos de droga, escúchame, nunca tú has oído que ha agarrado tantos kilos muy raros. ¿A quién atrapan? El que va con tu tabaco, Dios algunos delibres que ellos ponen, sí. de gente, por ejemplo, está Martín varios colindantes, digo, yo soy Arrago Chivo, Sócrates. Sí, sí igual que yo y Sócrates. <risa> sí, sí, somos de ahí. Sí. Eh, hay cuatro puntos de droga muy emblemáticos en el fondo de San Martín. En la 17. En la 15, 17. Y eso, va, esos sitios son unos campos de tiro. Y la policía no sabe sí. que están a esos puntos, Pachá. que aquí en el Cienvino hay ¿Qué porque todo el mundo lo ve la población sabe la población. quién va a cobrar el peaje y sí. qué día es posible? por ejemplo hoy viernes generalmente que bajan. hoy viernes Entonces, hoy viernes no existe como dice Francis una eh, amado una definición de la política criminal Correct. correcto No, claro eso es así pero además con el aparato judicial que tenemos ahí es que está el punto de inflexión el otro punto porque a veces la policía puede hacer que haga el trabajo el punto de inflexión ah de inflexión ya Gracias. Gracias. Gracias a la participación, participación sí. Muy buena bueno. señor, es un tema bastante espinoso, sí. complicado, difícil y que nosotros no vamos a ver resuelto a menos que no haya una real voluntad desde arriba, comenzando con la cúpula del Palacio Nacional. Pero yo, yo lo que lo que lo que uh, no quiero dejar pasar es esto, o sea, es cierto, te compro el discurso de asunto de la cúpula, pero nosotros como sociedad no los comerciantes de San Francisco de Macorís, uh, la gente eh, que tiene dinero en San Francisco de Macorís, los sectores sociales, se supone que debieran organizarse, Junta de Vecinos, lo que sea, y reclamarle a cada general que venga una política de acción con relación al tipo de pueblo y sociedad que queremos, conjuntamente con el, el, la alcaldía y con la gobernación, porque no puede hacer. Que un general vaya a un pueblo y diga yo no voy a hacer esto, actualizar. sino que un general debe ir a un pueblo a cumplir con las expectativas que tenga esa sociedad con relación a los males de seguridad que más la quejan. Pero si tú dejas que un general llegue a un sitio y que él haga lo que él quiera, como sociedad tú no estás haciendo nada. O sea, tiene que haber una movilización de los sectores representativos de la ciudad para exigirle al general, general, estas son las cosas a las que hay que ponerle caso en San Francisco de Macorís. Es Yo creo que eso que debe ser es lo primero que hace debe hacerte para poder tener Totalmente una comprensión ese discurso sobre. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a WhatsApp. Regresamos. Ah, WhatsApp ahí. Sí. ¿Ya hay WhatsApp, ¿Hay, hay WhatsApp ya? WhatsApp. Okay. Sí, <risa> sí. Dice Inés Agustina nos dice buenos días. Eh, no, buenos días, su programa es muy bueno, no tengo duda, pero no pueden decir que el que se quiera ir para otro canal que lo hagan. No se vaya. Porque pienso que sin el público no, no, no serían nada. nadie. Oh. No, quédese ahí a Agustina y a todos. Ah, por les dolió eso a ellos. Claro. Oh. Virginia de la urbanización castellana. Bueno, ok. Bueno, vamos a ir a una pausa entonces sí. Para cuando continuar actualizando Porque tenemos más WhatsApp que no se están cargando Cuando vamos regresemos, eh, mis amigos Hay más contenido del programa ¿Va? Este sí. día viernes Y no se vayan porque Fulvio, dentro de la pausa Le va a decir cuántos puntos de droga hay en San Francisco El de Macorís